Hola a todos, muy buenos días A veces estamos en un mar de tecnología Pero queremos aplicaciones que funcionen sin necesidad de tener internet Y nos ayuden a solucionar un problema en específico Hoy le voy a mostrar una aplicación que es de plantas medicinales No necesita internet para funcionar y lo siguiente que vamos a hacer es ir para conocer esta aplicación vamos a dar a plantas medicinales y esta aplicación nos muestra eh, a simple vista un grupo de plantas y podemos seguir hasta que termina pero no solo ahí se limita esta aplicación, podemos ver plantas, eh, tratamientos, remedios simples, fármacos, foros, videos y podemos cambiar el idioma que queramos que esta aplicación se visualice, la información dentro de la aplicación. Entonces vamos a remedios simples, el remedio simple por cliquear uno cualquiera dice cuáles son los beneficios de la guayaba le damos un clip de la guanábana y hacemos un clip y tenemos un pequeño resumen de eso que puede ser muy satisfactorio y nos puede ayudar en determinado momento podemos seguir más abajo 5 hecho sobre la sandía que no sabías entonces podemos darle y aprender un poquito de cosas beneficiosas para nosotros de estas aplicaciones que pueden ayudarnos y podemos buscar las plantas como nos parecía al principio identificarlas y ver cuál es la los beneficios que trae cada una de ellas vamos a cliquear una cualquiera Citron Limones limons entonces podemos ver la historia una descripción de la planta acciones curativas y aunque no seamos doctores pero si sí, esto nos puede ayudar en el día a día para poder solucionar un problema que tengamos no dejen de visitar a sus médicos pero si sí, esto no puede en dicho momento solucionar algo de manera rápida y es cuanto a lo que quería mostrarles hasta la próxima